Pérez, estoy en Expopack, eh, soy gerente de Project Management para Multivac México y les voy a presentar la R145 que tenemos para esta expo. Eh, primeramente me gustaría mencionar que la máquina está totalmente construida en acero inoxidable, su grado de protección de limpieza es IPL65 y como tal esta máquina es especial ya que la pedimos eh, diseñada para que podamos hacer innovaciones de empaque y podamos hacer pruebas de vida de ganagel, diseños y cualquier tipo de prueba que que el fin te requiera, entonces bueno como tal les voy a explicar el proceso, empieza con el desembobinador que tenemos por este lado, este tipo de desembobinador lo conocemos como tipo mecánico, lo que hacemos es el mandril que está sujetando el fin, tiene ciertas abrazaderas que a lo que nos va a apoyar es que el fin no se mueva cuando la cadena avanza, el, cuando pasamos a esta zona que es la zona de formado, es en donde nosotros damos la, la forma a los empaques, lo que tenemos como materia prima es una lámina eh, lisa, sin forma, y lo que hacemos es, vamos a darle la, la forma que necesitemos dependiendo del producto y posteriormente del formado vamos a proceder a la zona de carga. En la zona de carga es donde nuestros clientes normalmente se elige si es una carga automática o manual. En este caso es una carga manual. Eh, normalmente consideramos un espacio de un metro por operador. Eh, y bueno, este proceso va a depender de los ciclos por minuto que, no, que nosotros podamos ofrecerles. En este tipo de máquinas podemos ofrecer hasta 12 ciclos por minuto con un sistema de evaporación optimizado que nos puede ayudar a dar una producción bastante alta y bueno, con este tipo de sistema podemos prolongar la vida de la gel hasta por 120 días en la, en la carne. Ahora estamos en la estación de sello, aquí lo que podemos ver es el determinador. posteriormente tenemos una impresora la cual nos va a ayudar a imprimir la fecha y el lote de caducidad. Este tipo de sistema lo usamos para evitar que posteriormente de la transformadora se tenga un proceso adicional ya cuando estamos en la estación de sello lo que tenemos aquí es un, un sello eh, perimetral pero como les comenté al principio, esta máquina es especial. Podemos hacer skin pack, podemos hacer atmósfera modificada y cualquier tipo de, de presentación que a nuestros clientes les, les parezca atractivo. Eh, posteriormente vamos con las ventanas. El diseño higiénico, como pueden ver, son las curvas que tienen en las, en las chapas de seguridad, las cuales nos ayudan a que ningún tipo de contaminación quede atrapada en la máquina. Posteriormente nos vamos a la estación de corte. Aquí es donde individualizamos los, los paquetes, es la presentación final que tiene nuestro, nuestro producto ya, ya terminado. Y bueno, como podemos ver, también implementamos embobinadores mecánicos para el desperdicio del, del material, para evitar que nuestros clientes estén batallando con ese tipo de desperdicio. Entonces, bueno, como tal, tenemos al final una banda de descarga de donde nosotros obtenemos los paquetes terminados con nuestro producto. Bueno, como tal, este es el resultado final.